Definamos primeramente este método. En este método se despeja una de las variables del sistema X o Y de una de las dos ecuaciones. Esta variable es reemplazada en la otra ecuación para encontrarla y luego con ella encontrar la variable faltante. Para entender mejor este tipo de método vamos a mirar el procedimiento. Primero, despejar una de las variables, puede ser X o Y, ideal la que tenga signo positivo de las dos ecuaciones. Número 2. reemplazamos esta variable en la otra ecuación donde se encuentre y encontramos el valor correspondiente de la otra variable. Paso número 3. luego de encontrar la variable se reemplaza en la primera ecuación para encontrar la otra que falta o también puede despejarse o utilizarse esa variable en la ecuación que ya esté despejada. Paso número 4. Ya encontradas ambas variables, se puede verificar si son las correctas, reemplazando ambas variables en una de las dos ecuaciones. Vamos a ver este método aplicándolo a ejemplos. Veamos. Ejemplo, tenemos estas dos ecuaciones. 3X menos Y igual a 7... Y 4X menos 5Y igual a 2. Ecuación 1 y ecuación 2. Primeramente veamos el primer paso. ¿Qué es lo que se hace? Se despeja, en este caso vamos a despejar a X de la ecuación 1. Esto sería de la siguiente forma. Despejamos. Aquí. Esta Y que es negativa la pasamos al otro lado a sumar. Ahora. Como el 3 está multiplicando, lo pasamos a dividir. Quedaría 7 más y sobre 3. Esta sería la variable despejada. Ahora, ¿qué hacemos? Paso siguiente. Reemplazamos x en la ecuación 2. Entonces, aquí en la ecuación 2, donde está x, vamos a poner lo que encontramos, que es 7 más y sobre 3. Efectuamos la multiplicación. Esto nos da 4 por 7, 28... 4 por 1, 4, y aquí como no hay ningún número, 3 por 1 nos daría 3, menos 5y igual a 2. Ahora, que tenemos? Este 3 que está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar, quedaría 3 por 5, 15. Como el denominador no tiene nada, le ponemos un 1, 3 por 1, 3. Ahora, este 3 que está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado quedaría de la siguiente forma. Como el 3 está dividiendo, al multiplicar quedaría 3 por 2, 6. ¿Qué hacemos ahora? Sumamos términos semejantes. Esto sería lo siguiente. 4Y menos 15Y da menos 11Y. Signos contrarios se restan y quedaría menos 11Y. El 28 es positivo, lo pasamos al otro lado con signo negativo, quedando menos 28. 6 menos 28... Da menos 22. Ahora, este número que está multiplicando a la y lo vamos a pasar a dividir a menos 22. Quedaría menos 22 dividido menos 11. Efectuamos la operación y da que y es igual a 2. Ya encontramos el valor de la variable y. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar con los siguientes pasos. El siguiente sería reemplazarlo en la ecuación, ya sea la primera, para encontrar la x o podemos llegar y utilizar la x que ya se despejó anteriormente, o sea que vamos a utilizar, reemplazamos y en la ecuación despejada de x, que es x igual a 7 más y sobre 3, aquí vamos a reemplazar el valor de y, esto nos daría 7 más 2 sobre 3, 9 dividido 3 nos da 3. Tercera de 9, 3 y tercera de 3, 1, quedando la variable x, 3. Vamos a corroborar que esta respuesta sea la correcta. Entonces vamos a tomar una de las ecuaciones. Entonces 3x menos y igual a 7. Vamos a reemplazar. x, no olvidemos que nos dio 3, y el valor de y es 2. 9, 3 por 3, 9, menos 2 nos da 7. Quiere decir que 7 es igual a 7. Ahora veamos un siguiente ejemplo, 11x más 6y igual a 10, menos 6x más 9y igual a 15. Vamos entonces a numerar las ecuaciones, ecuación número 1 y ecuación 2 y vamos a despejar a x de la ecuación 1. No olviden que lo ideal es despejar la variable positiva, en este caso vamos a despejar a x, pero si estas dos variables fueran negativas y estas es positivas, lo mejor sería despejar y. Para no tener problemas con la convención de signos. Ahora, 11x es igual a 10 menos 6y. Este 6y que estaba sumando lo pasamos a restar. Ahora, el 11 que está multiplicando lo pasamos a dividir, quedando 10 menos 6y sobre 11. Ahora, ¿qué seguiría? Teniendo esto, vamos a reemplazar x en la ecuación 2. Entonces quedaría menos 6 que multiplica a 10 menos 6y sobre 11, más 9y. Efectuamos la multiplicación menos 6 por 10 y menos 6 por menos 6. Esto nos daría menos 60, menos por menos nos da más, daría 36y. Y aquí como no hay nada, 11 por 1 nos daría 11. Ahora hacemos lo mismo acá, nos quedaría 11 por 9 nos da 99y. Y queda el 11 en el denominador. Ahora, vamos a despejar Y. Primeramente, este 11 lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces nos quedaría 11 por 15 nos da 165. Sumamos términos semejantes, quedaría 36 más 99Y nos da 135Y. Y esto es igual a 165, este número que está restando, lo pasamos a sumar. Esto da 225. Ahora, despejamos Y. Este número lo pasamos a dividir. Quedando 225 dividido 135. Dando, sacando aquí, vamos a sacar quinta. Quinta de 225 da 45. Y quinta de 135 da 27. 45, 27 a Sumando 4 más 5, 9. 2 más 7, 9 es múltiplo de 3, vamos a sacar tercera, o mucho mejor saquemos novena para simplificar más rápido. Novena de 45 da 5 y novena de 27 da 3, quiere decir que Y equivale a 5 tercios. Ya tenemos la variable Y, ¿qué debemos hacer ahora? Reemplazar en la ecuación para encontrar a X. Pero como ya encontramos, despejamos a x, vamos a reemplazar y en la ecuación despejada, que era x igual a 10 menos 6y sobre 11. Aquí vamos a reemplazar el valor de y, que fue 5 tercios. Entonces, podemos simplificar: mitad, eh, tercera de 6, 2 y tercera de 3, 1. Y esto nos da 2 por 5, 10, quedando 10 menos 10. 10 menos 10 es 0 y 0 dividido 11 pues nos va a dar 0. Quiere decir que el valor de x es igual a 0. Quiere decir que este es el valor de x. Ahora, vamos a corroborar que este valor sea el correcto. Para ello, vamos a utilizar una de las ecuaciones. Vamos a coger 11x más 6y igual a 10. 11 por 0 más 6 quintos dividido 3. Entonces, esto daría 0, acá ya sabemos que esto da 2 al simplificar, 2 por 5 es 10, quiere decir que 10 es igual a 10. Con esto podemos comprobar de que la variable x y y son los valores correctos. Si tienen alguna dificultad o quieren mirar los demás métodos, no olviden que pueden revisar los métodos de igualación, los métodos de reducción y método gráfico